Saludos a todos. Bienvenidos a la primera semana de estudio, una nueva aventura en el conocimiento sobre la pedagogía como ciencia, sus disciplinas y auxiliares. Mi nombre es Osler Valareso. Al finalizar la semana, usted caracterizará el objeto de estudio de la pedagogía como ciencia de la educación y las disciplinas que aportan a su desarrollo. Su tarea se sustenta en actividades de autoevaluación, evaluación y coevaluación, en esta semana debe revisar el documento 1 en PDF y analizar el objeto de estudio de la pedagogía. Luego reconozca los aportes de las disciplinas pedagógicas y de las disciplinas relacionadas como base para la comprensión, organización, planificación y evaluación del proceso formativo de las personas en diferentes niveles y contextos. Gracias a dicho documento usted debe desarrollar la actividad de autoevaluación y evaluación que se basan en un cuestionario. Y al final, en la actividad de coevaluación, debe desarrollar un foro que consiste en que cada participante puede preguntar o responder con base al objetivo planteado en esta semana. Su activa y continua participación durante el desarrollo del curso le permitirá desarrollar las habilidades planteadas en la competencia. Les doy la bienvenida a esta semana y les deseo el mayor de los éxitos.